Yeah yeah yeah, hey baby, baby. Bye. Trago este mi pon y tú vete a la party. Si tú quieres un poco de mari, este es el estilo de Bowman. Este es mi estilo, ya con flow. Si quieres que te dé un show, vente que le metemos con el. Ya, ya, ya. Súbete que tú eres ya mi daddy Otra vueltecita por mí, subete a la parís Ni quieres un poco de mani poco de mani El cielo se maté. Contigo yo me envolví A tu boca me miré así A mí Algo por lo que viví Algo por lo que viví Algo por lo que viví Que cumplir Así me lo dijo mi